Estamos hablando del gremio Ampros porque el plenario de delegados votó por unanimidad a favor de la propuesta salarial y laboral. Claudia Turbe, secretaria general de los profesionales, aseguró que la propuesta fue bajada a las bases y votada en cada uno de los efectores sanitarios y esto contaba. Se votó por unanimidad la aceptación de la propuesta salarial que la llevaremos mañana a las 16 horas eh, a la paritaria que tenemos. La propuesta es una propuesta integral que tiene un aumento al básico del 9% para diciembre, para completar digamos, la, la inflación anual. Y después eh, propone ya una, eh, un adelanto para la paritaria del año que viene, eh, del 5% en enero, el 5% en febrero y el 5% en marzo. Además, agrega un 5% más a la responsabilidad profesional y tiene algunos eh, agregados eh, muy importantes para nosotros porque hacen a la salud pública, ya que hay una crisis muy importante en algunos servicios, fundamentalmente los servicios pediátricos más críticos, como son las terapias intensivas eh, infantiles, la neonatología, las guardias, las guardias de fin de semana y los departamentos que están quedándose eh, sin eh, salud, sin profesionales de la salud. Así que, bueno, está contemplada la guardia, un aumento del 100% en la guardia del fin de semana, más eh, las zonas de promociones eh, para los distintos departamentos, eh, que van desde el 50% hasta el 110%. Esto con la idea de establecer profesionales en esos lugares y este, beneficiar justamente los hospitales más grandes que no tienen eh, posibilidad de conseguir profesionales para las guardias de los fines de semana.